que la selección argentina, porque ayer hubo conferencia de prensa, este entrenamiento, obviamente, del seleccionado nacional y un equipo que sigue sin confirmar, ¿no? escaloni como ya lo ha hecho durante todo el mundo, no lo va a hacer ahora. No lo va a hacer ahora y viste siempre tenés que esperar una sorpresa de escaloni porque se la puede este demostrar en la previa de un partido. Pero el equipo más firme es el de Tagliafico con... Eh, la variante de Acuña, o sea, les explico por Acuña que está suspendido, también está suspendido Montiel, no va a poder estar en el banco de los suplentes. Y después la duda es Di María, ¿Di María sí o Di María no? ¿Di María desde el arranque para 60 minutos o Di María de en el segundo tiempo para tratar de, quizás, de, de, de destrabar el partido que necesita de Di María? Ese es el tema, porque los frutas hacen sí. bien, lo hacen en bloque, yo también pienso que Di María sí desde el arranque. Y necesitas desequilibrio, que te lo da Messi, que te lo da Julián Álvarez, que te lo da Di María. Bueno, hay que ver cuándo lo utiliza este, Scaloni. Pero con Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico. En la mitad de la cancha, la aparición de, de Paul, que, que va a jugar. Enzo Fernández y Macari, Di María, Messi y Julián Álvarez. Si no está Di María, la chance sería para Paredes, allí uh -huh. en el mediocampo con Messi y Julián arriba. Y algunos se animan a tirar una tercera opción de la posibilidad de Lautaro, este si no está si no está Di María. Claro, alguien que, bueno, que tapar al cuatro que, sobre todo, claro. ¿no? Di María podría hacer esa tarea. Ahí va, ahí va a haber problema porque Scaloni eh, en casi todos los partidos, creo que en todos los partidos, de hecho, siempre ha cambiado los laterales claro. en algún momento del partido. Y ahora no, no tenés recambio ahí. Y no. No de los que vienen jugando, por lo menos. No, y Di María va por derecha Y el que más sube de los croatas es el 4 Que se me ha ido el nombre en este momento Un buen lateral por derecha que tienen ellos Y por el otro lado tenés a Perisic también, que Pero ya uno, más como... de mitad de cancha de claro, arriba sí, ¿no? sí, Pero yo para contenerlo ahí Sí. De todas maneras yo creo, Mati, no sé qué pensás. vos, Que va a ser un partido donde Argentina va a tener Más el dominio que Croacia Porque Croacia no juega a tener la pelota todo el tiempo Pero es un equipo que le gusta la posición Tano, en cuanto a los números este, A Brasil le ganó en, en posición de pelota eh, también tuvo otros partidos donde a los rivales le iguala la posición, le gusta tener la pelota, el tema es que Croacia es paciente, uh -huh. es un equipo que eh, tiene el balón, lo traslada, le gusta tenerlo, eh, lo, lo trabaja mucho en bloques, sobre todo en su fase defensiva, no es eh, tan, tan vertical, pero sí trata de eh, atacar en, en bloque, tener salida, por eso es tan importante las claro. la sociedades y el desequilibrio de que tenga Argentina uh -huh. para tratar de filtrarlo, que, que fue como lo hizo Brasil, que no podía, que esté más allá de la figura de su arquero, hasta que en un momento una jugada asociada de Neymar lograron romper claro. con, la, con la defensa croata. Este, a mí me parece que va a ser una Argentina buscando y un croata un Croacia tratando de quitarle la pelota y tenerla claro. para esperar el momento de, de golpear a la Argentina, de mucho estudio. Claro, cuando digo el 4 no me refiero al número que lleva en la espalda, porque el 4 lo lleva Perisic, que es un, un puntero, ¿no? Eh, por izquierda, muy interesante, pero es delantero. Yo me refería a eh, Juranovic, que es quien juega como lateral por derecha y que va bastante al ataque. Pero lo que digo también es esto, Matías. Uno por ahí, viste, se pone al lado de Croacia y pareciera que estamos hablando de un equipo imbatible. No lo es, esto también hay que decirlo. Brasil le llegó muchísimo, le, le concretó un solo gol, ahí estuvo la falla de Brasil, pero es un partido que tranquilamente Brasil pudo haber ganado en los 90 minutos, más allá que la tenencia del balón fue repartida, pero a la hora de las llegadas Brasil dominó el partido. Sí, sí, y es lo que tiene que tratar de Argentina, de ser contundente, es que, bueno y después tener el oficio para saber cerrar el partido si logra claro. abrir el, el marcador, pero imagino que será todo un equipo paciente los croatas y habrá que ser paciente claro. también para poder este, romper la, la los bloques que se propone no claro. más con lo que se juega en una semifinal de Copa del Mundo y con el papel que va a tener la gente también porque ayer lo, lo destacó el, el técnico croata no uh -huh. eh, que ellos se, se, se siente el público argentino es admirable verle las caras de cómo alientan a su selección y eso no nos tiene que jugar en contra O claro. ya claro. que en algún lugar piensa que los puede los puede, lo puede llegar a afectar claro. Saben bueno. que hoy Será, será visitante. Vos estuviste ayer en la conferencia de Escalón y vamos a poner una primera parte, tenemos dos. Una primera parte en donde vos le preguntás, Mati, sobre esto de que nos nos llenen de preguntas sobre la hora, ¿no? Bueno, una situación que toman con cierta naturalidad aunque a nosotros el corazón esté a punto de, de decirnos basta. Sí, porque, bueno, le ha pasado a Argentina con Australia, le pasó con Países Bajos, bueno, pero Scaloni lo llevó al terreno de eh, el tiempo que se agrega, que le parece desmedido, esto... Le respondí a Escalonia, Canal 7. Denny Will, Canal 7, y Diario 1 de Mendoza. Preguntarte si es algo circunstancial o lo trabaja lo que ha sucedido en las partes finales de los partidos con Australia y con Países Bajos, esto del descuento y el sufrimiento, el empate y el sufrimiento, pero en partidos donde los rivales nunca fueron superiores a la Argentina, fue ese momento, digo, para lo que viene. Gracias. Bueno, yo creo que, que esto, esto nuevo porque es nuevo, no digo que sea justo o no, es nuevo esto de, de, de dar 8, 9, 10 minutos, 11 o 12, esto, esto hace o crea un poquito de eh, de inseguridad, sobre todo para el equipo que va ganando y, y, y cuando vos ves que, que dan 10 minutos, cuando pensabas que estaba terminado el partido, eso tanto para el equipo ganador o que va ganando o va perdiendo, bueno, te crea un poquito de, de incertidumbre, se ha visto en muchos partidos, no solo en el nuestro. Eh, Croacia empata también a Brasil en, la, en las últimas dos jugadas y e incluso Brasil lo puede ganar en la última eh, de la prórroga entonces creo que es una situación nueva que está pasando en este Mundial no digo que, esté, que sea justa o injusta, es una situación nueva y que seguramente se vaya eh, haciendo más natural en todos los partidos que se juegan a partir de ahora pero al ser nueva y en un mundial eh, dar 10, 12 o 11 minutos de, de descuento crea un poquito de, de incertidumbre. Y repito que no solo a nosotros, ha pasado en todos los partidos. Y, y bueno, eh, lógicamente hay que trabajar sobre eso. Eh, eh, pero bueno, eh, los momentos son los que los que mandan y, y bueno, eh, no, no todos son iguales y depende mucho del equipo que enfrentas y, y cómo te juega ese equipo. Y con Holanda, bueno, fue... Fue difícil porque ellos empezaron a tirar pelotas adentro del área y no había prácticamente juego y, y nos crearon situaciones de esa manera, bueno, nos crearon una realmente, y pero bueno, hay que trabajarlo, sí. Bueno, bien lo que dice Caroni. Recordemos Matías y, y Seba y Agustina y a ustedes en sus casas, ¿no? Lo que, lo que ha ido mutando el fútbol en esto. Antiguamente te daban, ponerle tres, cuatro minutos. Nos parecía muy exagerado cuando un árbitro daba cinco o seis. Claro. Después pasaron a ser un poco más normales esos 5, 6 o hasta 7 minutos. Arrancó el Mundial y todos daban 8, 9 y 10. Y en el medio del Mundial volvieron hacia esos 6 o 7 o 5 minutos. Hasta que apareció este español y volvió a los 10 minutos. Lo ¿no? que llama la atención además de, de esos 10 minutos que da Mateu es que no hubo ni intervención del VAR, no hubo ni, claro. ninguna jugada que se demorara mucho como para decir, bueno... Está claro, bien, claro. intervino el bar dos, tres veces, da diez minutos. Que y hay que ya había lógico. dado Seba en el primer tiempo, Mati, Martina, cinco minutos. Claro. O sea, claro. No es que acumuló lo claro. del primer tiempo no y a veces pasan al claro. segundo. Fue raro. Ni siquiera se habían hecho todos los cambios. Claro. Este, la verdad Tal no cual. se entendieron los 10 minutos del español. Pero bueno, habrá que prepararse. Ojalá. Hay que trabajarlo porque son momentos de donde no puedes perder la concentración y hay que tratar de, de cuidarse, como claro. pasó con Países Bajos, de no cometer falta cerca del área porque... Tienen, tienen buen buena ofensiva en ese sentido también los croatas y, y otra cosita no también hay que ser honestos en esto si vas ganando te parece una locura si vas perdiendo este, por favor te parecen pocos y decías claro. eh, viste como Pepe de, de Portugal que dice dieron poquito y no dieron poquito sí. en realidad pero bueno te parece poco porque ibas perdiendo te...